Que este de es One Push Man, pero ¿qué fue eso? Si ganamos, me sentaré en tu cara. Si ganamos. Te prometo. Okay, te... Que me sentara en tu cara. Si ¿Sí, posta o.. Entendido. No se diga más. <risa> la motivación la ah, música está buena vamos a ponerte de pie un mensaje motivacional entendido no se diga más allá voy ay Creo que fue un meme este el.. que fue el febrero, creo. Ay no, acá hay uno de Dragon Ball, ah, vamos a ver este sí, me acuerdo que fue un meme que fue en febrero, casi marzo me parece. Esto ¿eh? es mi alentaje con los memes, pero bueno, vamos a ver esto un poquito más. Si sí ganamos. Sí. Ay, me no. ¡Que me en tu cara! Entendido. No se diga más. Ah, nada no, no, que... No, hijo de puta Así que no me discutas si Que me no, no con este video, pero no me acuerdo en qué parte estaba Así que vamos a ver si, al principio Si no lo haces, eres fan de Kuno um, ¿Eh? Bueno, está bien Pero la verdad no creo que funcione Y da mucha pena decirlo Chicos, pongan mucha atención Con estas palabras se conquista la atención, una niños. Eh... Uh, pues... Si algún día no tienes en dónde sentarte... Pues... Puedes hacerlo en mi cara... Trato no. hecho... ¿Eh? ¡Ay, bien hecho, Kiabe, ¡Quedó finísimo! Aunque lamentablemente tuviste que practicar con la coliflor... Y yo soy Team Brola... Pero bueno, ya ni modo... La Brola no pudo venir a entrenar... Así que ya cuando la veas... Lo haces con ella... Me refiero a miropo, claro. Ah. Y espero que ustedes yes. también lo hagan si quieren conquistar a la minita que les gusta. No ya hagan saben eso, criaturas, pues. síganme, dejen su like y suscríbanse para más consejos con Wiz. o sea yo. Nos vemos, bye bye. Ah, no sé qué digo, pero lo voy a dejar hasta acá, nomás. Bye.